Investigan a estudiantes que aparecen vandalizando el centro educativo. Señores, mire qué vergüenza. Vamos arriba, pongan el audio. ¿Le puede poner el audio? Eh. Señores, mire qué ratrería tienen todas esas damas, porque ahí no veo varones. El desorden que tienen esas supuestamente estudiantes. Y lo que a mí más me quilla y me encojona es que hacen huelga para butaca. Ustedes, no Oye, hacen huelga, esos jóvenes hacen huelga. Para pedir butaca, pedir pizarra. Y pedir tabanico y ellos lo dañan. Yo pienso que ese liceo y ese curso debe ser sancionado completamente. Los movimientos estudiantiles, los grupos estudiantiles. ¿Qué dice qué es? ¿No saben qué liceo es? Mira los grupos estudiantiles, ellos mismos tienen que sancionar ese curso porque eso es una raterería aquí los estudiantes quieren hacer una cosa y después si lo someten y le ponen regla, se sienten ellos ofendidos y, y son hembras hay, nueva, hay varones, sí o no hay si sí, hay uno o dos pero son las hembras que están haciendo que están tirando de todo los lo mamás y los lo padres de, de esas mujeres que para eso tienen ellas ánimo cuando vienen a ver no quieren ni fregar cuando llegan a su casa y es porque hacen desorden en un centro educativo ahí no se ve un profesor tampoco pero tienen tienen que ponerse la pila. el ministerio de educación tiene que sancionar sancionar ese liceo, ese curso. Porque ahí hay varios cursos afuera. ¿Eh? Estamos mal parados, señores, esta generación. Mire, mire, rompiendo la butaca y haciéndole todo y una risa y una trompeta y una cosa. Aquí en, en los liceos públicos, porque yo estudié en un liceo público, aquí no todo el mundo es así. Aquí unos cuantos eh, que quieren dañar los liceos. Y eso no es cuando quieren mandarle para su casa, que no estudie más nunca. Usted es soy de esa que anda con la trompeta. Esa tiene que meter 300 días de, de, de, de hora comunitaria, de trabajo comunitario. A esa, en el mismo liceo, recoger toda la basura, ella misma, y a mí me limpiar, ponerla limpiar ahí. Sin vergüenza, toda. Yo te apuesto a ti que la ponen a su locrio y no saben, en su casa, o una bichuela. hago una bichuela y no saben. Ay, yo estoy cansado del liceo, ve. Todo el que salga ahí en la cámara, todo el que salga en el video, lo busco uno por uno. Y le pongo qué hacer. Si no tienen que hacer ella. ¿Eh? Porque eso no se puede, señores. Vandalizando un centro educativo donde usted lo pide y hace huelga, y hace protesta, y que el ministro no hace esto de educación, y, y que el gobierno tenga esto, y 4%, y que esto y que lo otro. Otra cosa, veo estudiantes también con ropa normal ahí. uniforme para que no se lo ponen, no quieren hacer nada, llegando tarde, aquí pasó algo también en el liceo de aquí, eh, el Politécnico Manuel María Castillo, que los tienen que coger la loma, que llegan a la hora que quieran y hacen lo que ellos quieren. ¿Y qué es lo que está pasando? Esos muchachos hay que poner en cintura o llévenselo a mamá uno por uno, ¿eh? para que le dé su cocotazo, porque tienen que sancionarlo llamarlo, digo hay padres apoyadores también. ¿Qué fue que se levantó tarde, que, que llegó tarde? Porque usted tiene que acostarse temprano y usted sabe que va a levantar a las 7 de la mañana. Mira, un, un lío de jovencitas, vea, de niñas, haciendo un desorden. Y después, cuando le tiran la bomba, le pica. ¡Ay, un abuso a la policía! ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, vea lo que están haciendo. ¿Eh? Tienen que ponerse la pila. Tienen que ponerse la pila. Eh, ese centro educativo. No, no tengo informe. Déjame ver. A ver si... Cuatro estudiantes que aparecen en un video vandalizando un centro educativo están siendo investigados por las autoridades, según informó este martes el Ministro de Educación de la República Dominicana, al nuevo diario. Se trata de dos audiovisuales que circulan desde ayer en las redes sociales, donde se aprecia un grupo de alumnos estrellando butacas dentro de un aula y desde un segundo piso hacia el patio mientras se encontraban en un centro educativo. Señores, hay, yo no veo hombres ahí, hay, hay mujeres que están haciendo eso, ¿eh? ¿ve? ¿Eh? Vea, la muerte de las risas y, y dañando el centro educativo. Usted la pone a hacer una exposición y no saben. ¿Sí o no, misajes? ¿Eh? Usted la pone a hacer una... una, una una investigación del parque Duarte. Aquí en el parque del avión. Y no saben qué es lo que significa ahí. ¿Entiendes? Vámonos a una pausa, Flaco Y retornamos con, con nuestro amigo Misael en tecnología. Hey.